Hoy vamos a dar la primera vista al Vivo Y20S Y como pueden ver, viene en esta caja Bastante hermosa, con unos colores muy tornasolados cuando les da Cuando le da la luz directamente Compatible en todas las bandas disponibles hasta el momento en el país Porque no tenemos 5G Y creo que en la mayoría de países de Latinoamérica tampoco Exceptuando algunos pocos y aquí podemos ver las especificaciones, soporta carga rápida de 18 vatios, una batería bastante grande de 5000 mAh, triple cámara con inteligencia artificial, que es algo que se está popularizando cada vez más, recordemos que este es un gama media de entrada, tiene 4 GB de RAM y 128 de ROM. Un color bastante bonito que se llama azul nebulosa o nebula blue. Además, el procesador que lo impulsa es un Qualcomm Snapdragon 460 de 11 nanómetros. No es el más potente, no llegaría a ser un gama alta, pero creo que eh, próximamente vamos a descubrir si hace o no bien el trabajo. Vamos a ver qué hay dentro de la caja efectivamente la marca es la primerísima primera protagonista en este caso vamos a ver si... ajá efectivamente la marca nos tiene acostumbrados a incluir el bumper lo cual es muy interesante aquí algo que sí es tradicional la llave para acceder a la sim y documentación La documentación está en idioma local. Está acompañada por la tarjeta de garantía. Y aquí tenemos el smartphone con algunas de las características que ya habíamos dicho, cuando hablamos de la triple cámara, hablamos de un gran angular de 13 megapíxeles. Está muy pero muy bien empacado. Nótese el color tan espectacular. Esos brillos. Y estábamos hablando de, la, de las cámaras posteriores, ¿no? Tenemos un gran angular básicamente de 13 megapíxeles, un macro de 2 y un sensor de profundidad de 2. Esperamos que esta no sea una de esas cámaras que llaman stickers. Y en la parte frontal, básicamente tenemos la cámara de selfie de 8 megapíxeles, gran angular también, o sea, ancha o amplia. Además, podemos ver que tenemos USB-C, lo cual... De... ¡Ah no! Mentiras. Tenemos micro USB 2.0, la entrada de audífonos, parlantes, el lector de huella, el control de volumen para subirlo y bajarlo aquí es totalmente limpio la entrada de la sim y el notch de la cámara frontal algo que nos gustaría comprobar es las bahías de expansión Efectivamente, la bahía de expansión es bien particular porque es, soporta dos SIM cards y una memoria micro SD, lo cual es bastante bueno en el momento de tener doble abonado y además expandir la memoria. Como seguramente muchos de ustedes están preguntando qué más hay en la caja, vamos a explorarlo, como les decía, este es el cargador de 18 miliamperios carga rápida. Bien. La entrada, como les decía, lastimosamente va a micro USB 2.0 y con el tamaño de una batería así de grande de 5000 miliamperios pues seguramente se va a tardar un poco más en cargar que si fuera USB-C. Algo que muchos van a agradecer es que incluyen los audífonos y el jack. Los audífonos nos recuerdan mucho a los Earpods de Apple. Tiene su botón para recibir las llamadas. Y básicamente esa es. Algo que muchos nos han preguntado es si con ese tamaño de batería de 5000 mAh. El G 20 s pesa igual que una pena moral. Pues ya lo vamos a averiguar. Y como nosotros no usamos onzas. En el momento de encenderlo, vemos el logotipo de la marca y obviamente el Android, que para muchos es realmente la salvación siempre y cuando se cuente con el acceso a los servicios de Google. Recordemos que Vivo usa una capa de personalización que se llama Funtouch y en este caso hablamos del Funtouch 11. Bueno, y aquí estamos configurando la huella Recordemos que el lector de huella se encuentra en la parte lateral. Entonces vamos a colocar efectivamente el pulgar que creemos que es el, la elección más segura y más cómoda para hacer este tipo de ejercicio. Creería que los zurdos van a tener eh, pues que hacer un poco más de peripecias porque el sensor se encuentra ubicado en la derecha también como se pudieron dar cuenta tiene eh, Face ID precisamente para hacer desbloqueo por el rostro Hola amigos de TechCetera estamos en exteriores en día lluvioso ya están cayendo las gotas probando la cámara del Vivo g 20 s no solo la estabilización porque nos estamos moviendo sino también el sonido así que próximamente le vamos a conectar los audífonos. Bueno amigos, este es el sonido con los audífonos, como pueden ver. Ups, me los puse al revés. Efectivamente. Y aquí estamos probando si mejora o no en medio de un aguacero. Bueno, y así suena. Tiene tanto, acá. Hay un problema porque precisamente si uno lo coge por ejemplo así para jugar, pues va a ahogar o a encajonar el sonido, fíjense. Entonces pues lastimosamente hay que tener mucho cuidado en cómo se coge el smartphone. fotografía el set de cámaras del G20S se ve muy bien pero en realidad los, los resultados son un poco básicos sabemos que tiene un set triple con un gran angular de 13 megapíxeles un macro de 2 y un sensor de profundidad de 2 pero estos dos últimos realmente eh, pues parece ser un tipo de cámara como un sticker o como una calcomanía porque eh, pues las funciones no, no sobresalen se ven como muy repetidas entonces eh, la cámara principal el gran angular de 13 hace unas logra unas buenas capturas pero si se fijan aquí por ejemplo se queda un poco eh, corto a nivel de contrastes pues brilla por su ausencia entonces pues algunas en el momento de querer captar mucha información toca con una panorámica pero como pueden ver esto hace que se pierdan algunos detalles o se vean difusos aquí por ejemplo exploramos el modo de super macro pero los resultados no son impresionantes son más bien normales por eso hablo de las cámaras tipo sticker entonces digamos que a nivel de fotografía el vivo Y20S no es tan bueno como su primo el vivo Y20 que sobresale en algunas funciones específicas por ejemplo el desenfoque del fondo pues no es que realmente genere un cambio muy grande o un contraste versus el resto de las cámaras a de nivel de video funciona bien vivo aunque G20 capta bastante ruido está que ya están cayendo las gotas la cámara tiene problemas con el contraluz no solo la estabilización la porque nos está cámara moviendo, tiende a cerrar los colores el sonido está así que próximamente luz. le vamos a conectar los audífonos en general el vivo y 20s es un buen smartphone eh, posiblemente no lo compraría a precio full pero lo que hemos visto es que en la mayoría de retail se está en descuento. ¿Qué cosas tiene por mejorar? La entrada micro USB 2.0. Porque con ese tamaño de batería se demora bastante en cargar. Otra cosa es que las cámaras, estas dos no aportan mucho, parecen eh, cámaras tipo sticker o calcomanía. Porque cuando son, por ejemplo, un macro de 2.0 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles pareciera que fueran cámaras repetidas y uno esperaría que con un arreglo de cámaras tan impresionante pues le, eh, le dieran esa ayudadita extra al fotógrafo amateur cosa que no pasa la pantalla funciona bien no, no tenemos quejas alrededor de eso pero sí creemos que posiblemente no es la oferta más competitiva que le hemos visto a la marca ha Tenido mejores ofertas, funciona bien, pero en ocasiones eh, tiende a ralentizarse cuando se están haciendo muchos procesos. Pese a eso, como pudieron ver en la reseña, se puede jugar. El lector de huellas está en una posición bastante bien ubicada, funciona rápidamente a nivel del sistema operativo. Más allá de la capa de personalización de Fantouch, tiene la versión 11 que es la oficial y más reciente de Android eso hace que el rendimiento pueda ser bueno con un hardware modesto y pues tenemos en cuenta que pese a los 128 GB de ROM solamente tiene 4 de RAM ahí por ejemplo la marca se quedó un poco corta a nivel de bahías de actualización pues sabemos que tiene doble SIM y una bahía para una micro SD lo cual es bastante bueno eh, la batería es buena, el sensor está bien ubicado, el precio no está mal, es un gama media de entrada respetable, eh, pero lo que sí le recomendamos a los usuarios es que miren más of ofertas porque hemos visto que otras marcas tienen unas muy competitivas. Eso es todo por ahora, pueden visitar la reseña en TechCetera y eh, nos pueden dejar los comentarios en el video o en el blog. Muchas gracias.